Complamos, cantamos, sentimos, amamos lo que tenemos Somos lo que somos y hacemos lo que queremos Cuidando, camino adentro, entendiendo lo que siento en mi centro Ama Dentro mi aliento, me encuentro contento, estoy convencido que eres mi sustento Energía vital, eres natural, Cuando te llevo en las venas, eres esencial como natural, la energía vital, el fuego y la leña, hagamos el ritual podemos hacer y que podemos vencer, Salen esas ay, rayas, saltar la muralla y no podemos caer, no perecer aquí, hay que salir de...